Fosfina. Microorganismos. Vida en Venus. Quédate aquí, que una especialista argentina nos va a contar todo esto con lujo de detalles. Estuvimos hablando con la doctora Jimena Abrevaya, doctora en ciencias biológicas por la Universidad de Buenos Aires y especialista en astrobiología. Una argentina número uno dedicada a estos temas que nos contó qué es esto de la existencia de fosfina en Venus y todo lo que eso implica en la posibilidad, quizás más adelante podremos comprobarlo o no, de nada más ni nada menos que existencia de vida microorgánica en el planeta Venus, nuestro planeta vecino. Bueno, como dijimos, íbamos a entrevistar a la doctora Jimena Brevalle, una argentina que hace muchos años está trabajando en el área, aunque es joven, en el área de la astrobiología. Un tema realmente que es, al menos en lo que a mí respecta, es apasionante. Así que, bueno, Jimena, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por tu tiempo. Estás en el exterior en este momento, trabajando. Sí, en este momento estoy trabajando en Austria. Uh -huh. Tengo una colaboración ya desde hace muchos años con científicos de, de este país y bueno, estamos trabajando juntos en, en algunos proyectos. Bien. ¿Sos de Buenos Aires? Nací en Buenos Aires. Ajá. Sí. Está bien. Y después desarrollaste tu carrera en el área de las ciencias biológicas, en la UBA. Sí. Estudié ciencias biológicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Eh, y bueno, eh, había empezado la carrera con una idea que no estaba relacionada a la astrobiología para nada. Eh, y bueno, después eso fue algo que surgió más hacia el final de mi carrera. Eh, uh -huh. La idea de, de hacer algo más vinculado a la astrobiología. Si bien de chica, eh, como muchas Personas. Era muy fanática de, de Carl Sagan y de la serie uh -huh. Cosmos, y era chiquita y bueno, y miraba este, Cosmos en la televisión y bueno, me, me fascinaba. ¿Había sí. ya algo en vos del tema del espacio que, que te gustaba y lo pudiste de sí. alguna manera switchar con sí. la biología? Sí. exacto, o sea, la biología también era o sea, algo que me interesó siempre y, uh -huh. y bueno, pude. Tuve la suerte de poder combinar las dos cosas. Claro. Bueno, con Jimena nos conocemos de algunos lugares en, en común, hemos estado en algún que otro programa de, de, de televisión compartiendo estos temas que tanto nos gustan, pero sinceramente yo, por ejemplo, cuando estaba preparando esta, esta, esta charla con vos, me puse a leer el título de tu tesis doctoral, ¿sí? uh -huh. que, que no lo tenía, no, no, no lo conocía, por cierto. Bueno. Les cuento cuál es la tesis, el título de la tesis. Efectos de la radiación ultravioleta sobre los microorganismos para la elaboración de modelos de habitabilidad y búsqueda de formas de vida simples en planetas solares y extrasolares. La verdad que el título, eh, ya de por sí, es apasionante. Nos podés contar, bueno, y, y, y, un, y un punto importante, ¿sí? que estábamos hablando con Jimena incluso antes de, de, de la entrevista en sí misma, fue la primera tesis... Doctoral en Astrobiología en Argentina. ¿En qué consistió tu tesis? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que abordaste? Bueno, mi tesis tuvo varias partes en realidad y varios temas, eh, pero bueno, en, en líneas generales eh, se basó prim primeramente en el estudio de cómo la radiación ultravioleta de las estrellas puede limitar la posibilidad de encontrar vida en un planeta, o de que exista vida en un planeta. Eh, y en particular, eh, en el tema de la tesis, nos focalizamos en tipo de estrellas que se llaman estrellas M, uh -huh. que son estrellas más frías que el Sol y son estrellas muy abundantes en el universo. Eh, y además tienen la, la particularidad de que al ser estrellas más frías, los métodos de detección de planetas permiten detectar más fácilmente planetas fuera del sistema solar orbitando eh, estrellas. Entonces uh -huh. eh, se han encontrado muchos eh, planetas extrasolares que orbitan alrededor de estrellas M. Y eso hace que sean muy, muy interesantes para, para ser estudiadas, porque uno quiere saber si eh, la radiación ultravioleta que emiten estas estrellas puede limitar las chances de, de que haya vida en un planeta. A eso se le suma el hecho de que... Eh, por ser estrellas más frías, lo que se llama la zona habitable, que uh -huh. bueno, usualmente la, la zona habitabilidad, refiere a eh, la región alrededor de una estrella donde uno puede encontrar agua líquida en la superficie del planeta. Como son estrellas más frías que el Sol, entonces esa zona habitable está más cerca del planeta. Claro. Entonces hace que esa radiación ultravioleta que pueda estar emitiendo la estrella llegue este, con más potencia, digamos, uh -huh. a la superficie. Y otro hecho más es que estas, estas estrellas emiten usualmente, eh, tienen digamos, un, un tipo de eventos eh, que podríamos llamar explosivos de alguna manera, que son este, emisiones repentinas y muy eh, grandes de energía, que se llaman flares o fulguraciones, uh -huh. como los que existen en el Sol. Pero bueno, en el caso de estas estrellas eh, pueden llegar a ser más potentes y además por el hecho de que eh, estas estrellas, estos planetas, digamos, están más cerca de la estrella cuando están en la zona habitable, estas fulguraciones o flares pueden tener más influencia, en, claro. digamos, en la superficie del planeta y en la potencial vida que pueda existir, ¿no? Eh, entonces, bueno, parte de la tesis consistió en, en comenzar a estudiar este tema desde, desde un punto de vista experimental, además, que es algo que no, no se había hecho antes, porque antes se, se había se habían hecho algunos estudios, pero eran más bien teóricos. Uh -huh. eh, entonces, bueno, esa fue una parte, empezar a ver eso, que bueno, en realidad fue un tema que después seguí, mucho después de mi tesis doctoral, y actualmente es un tema de, de investigación para mí. Uh -huh. Hace poco publicamos un paper, eh, una publicación científica relacionado a este tema, precisamente, que fue, digamos, un poco... Eh, poder eh, haber tenido la oportunidad de desarrollar este tema mucho más que lo que le hice durante mi, mi tesis doctoral. Eh, y bueno, llegamos a unas conclusiones muy, muy interesantes, que bueno, si te interesa después te cuento. Pero bueno, esa fue una parte de la tesis. De otra parte de la tesis tuvo que ver con estudiar o, o evaluar posibles métodos para detectar vida en otros planetas, en particular met eh, planetas... Eh, de, digamos, del sistema solar, es decir, uh -huh. métodos que son eh, llamados métodos in situ, eso quiere decir que uno podría viajar, por ejemplo, una sonda con, eh, a un, con una sonda perdón a un planeta como Marte y uno podría hacer algún tipo de, de medición eh, uh -huh. ahí y, y bueno, entonces, eh, digamos, utilizar esos métodos en el planeta eh, que difieren de los métodos indirectos, ¿no? que son los métodos que se usan para planetas extrasolares, por ejemplo, claro. eh, donde uno ya no tiene la posibilidad de llegar con una sonda. Entonces, bueno, en ese tema en particular trabajé en lo que se llaman métodos bioelectroquímicos, es algo así como métodos que... Eh, eh, digamos, tienen en cuenta una propiedad fundamental de la vida, que es el metabolismo, es la capacidad de intercambiar materia y energía con el medio, es algo que creemos es una propiedad, podríamos llamarlo universal de la vida, que bueno, no, eh, o sea es difícil extrapolar sí, claro. hacia fuera de la Tierra, no Porque con las licencias rico, del caso, digamos. Con las licencias del caso, pero bueno. Eh, es un método que uno podría llegar a pensar que podría existir en la vida en general, dentro y fuera de la Tierra. Uh -huh. eh, y en estos procesos, eh, digamos, electroquímicos, uno lo que detecta es, bueno, una especie de intercambio de electrones que hay en, en esos procesos metabólicos y uno tiene la posibilidad de sensar, la posibilidad de, de ver, digamos, en la muestra, si puede haber vida o no. Eh, es esas esas eh, celdas bioelectroquímicas que utilicé eh, son parecidas a lo que uno podría conocer comúnmente como una batería o una pila, o sea, uno puede medir en cierta medida eh, electricidad que se, se produce a partir de estos procesos, y bueno, eso da una señal, y bueno, uno puede detectar esa señal y saber si una muestra tiene, eh, digamos, seres vivos, uh -huh. eh, que bueno, en astrobiología en general cuando hablamos de vida, estamos más bien refiriéndonos a formas de vida microscópicas, ¿no? Claro. Eh, es ese tipo de vida que apuntamos a detectar en principio. Entonces, bueno, no podría detectar, eh, por ejemplo, eh, vida como microorganismos o bacterias. Eh, lo, más, lo que más nos resulta familiar son las bacterias, probablemente a la gente le resulte más familiar claro. eh, hablar de bacterias. Eh, y bueno, esa fue otra parte. Y después otra parte tuvo que ver con, eh, un, digamos, algo que se llama panspermia, es una claro. teoría que postula que podría existir transferencia interplanetaria de vida, eh, en el caso que, digamos, evalué durante mi tesis fue eh, considerar la posibilidad de litopanspermia, eso quiere decir que eh, la vida podría ser transportada a través de meteoritos, por uh -huh. ejemplo. Y en ese caso también eh, me focalicé en la parte de la radiación, que es algo que, que a mí me interesa mucho, y ver cómo la radiación puede limitar las chances de que ese proceso se produzca en cuanto a que ese proceso de panspermia tiene un, un paso, que es el viaje interplanetario de, de ese meteorito entre un planeta y otro, uh -huh. eh, en, el, en el espacio donde es, eh, está expuesto a, a condiciones muy extremas, entre ellas radiación. Y bueno, eh, ahí lo que hicimos fue evaluar, eh, digamos, la posibilidad de que los microorganismos sobrevivan a un paso de, de, de litopanspermia en el, eh, digamos, este, este paso en particular eh, interplanetario y estando expuestos a, a, a radiación del espacio. También, digamos, el tema de la radiación ultravioleta, pero en el rango eh, de ultravioleta extremo, ¿no? Uh -huh. Es un rango que está particularmente en, en el medio interplanetario porque, bueno, por cuestiones físicas, no lo tenemos en la superficie porque del, de los planetas porque es absorbido por la atmósfera. Claro. Entonces, bueno, ahí hicimos experimentos en un, en un acelerador sincrotron que es, estaba, debería decir estaba, en Brasil, todavía sigue estando, pero bueno, ya no funciona más, lamentablemente, uh -huh. porque fue reemplazado por, eh, por otro acelerador sincrotron más grande. Que uh -huh. eh, bueno, eh, lamentablemente no, no tiene las mismas, los mismos rangos de energía para trabajar, claro. tiene rangos más altos y bueno, eh, no existe más esa posibilidad de hacer experimentos ahí. Pero bueno, tuvimos esa chance y bueno, fue muy, muy interesante. Seguro. O sea que tu tesis doctoral incluyó, de alguna manera, como diversos paquetes dentro del de amplio mundo, digamos, de la, de la astrobiología. Hoy en día, ¿continúas, digamos, con esas líneas de trabajo o con algunas de ellas o estás en otras áreas, digamos, de la astrobiología? Sí, eh, continúo con algunas de esas líneas y también estoy, digamos, un poco en otras áreas. Uh -huh. Eh, también, digamos, durante mi tesis había comenzado a trabajar en, eh, con microorganismos que se llaman arqueas, que son parecidas a las, a las bacterias, pero tienen algunas diferencias, y en particular con arqueas que viven en ambientes hipersalinos. Ajá. Es decir, en ambientes donde hay mucha cantidad de sal, en salinas, lagunas, eh, hipersalinas. Eh, y esos ambientes son interesantes porque son ambientes extremos y por ejemplo sabemos que en Marte hay eh, ambientes hipersalinos. Entonces resulta de interés estudiar el ejemplo que tenemos en la Tierra de esos ambientes hipersalinos como para uh -huh. poder hacer una extrapolación al, a los ambientes de Marte y este, adicionalmente a eso estudiar cómo es la vida en esos ambientes para también poder saber cómo podría ser la vida en Marte en ambientes claro. similares. Eh, entonces, bueno, uno, uno de los temas que, que, bueno, comenzó un poco en la tesis, pero no con tanta fuerza y que ahora adquirió más importancia, es el tema de los ambientes hipersalinos y eh, también, digamos, dentro de los ambientes eh, hipersalinos, unos cristales que se llaman alitas, que son cristales de, de sal, la sal común, cloruro de sodio, la sal que sí. usamos para, para cocinar. Uh -huh. Eh, en, en el ambiente, o sea, están eh, estas, estas sales y, y bueno, lo que vemos, por ejemplo, en algunas eh, lagunas donde hay mucho cloruro de sodio, esta sal, eh, lo que sucede es que cuando el agua se evapora eh, por eh, procesos naturales, por ejemplo, por cambios estacionales, eh, por ejemplo, en el verano, en lugares, eh, por ejemplo, pensamos en lugares como en desiertos o zonas en... en digamos, zonas desérticas en África o semidesérticas, donde hay estas lagunas hipersalinas, eh, también en Chile, por ejemplo, en el desierto de Atacama, eh, en ciertas épocas del año esas lagunas empiezan a perder agua y eh, la, el agua se evapora y al evaporarse se forman naturalmente estos cristales, uh -huh. entonces los microorganismos que están viviendo en, en esas lagunas quedan atrapados adentro de los cristales. Eh, o sea, se, se han hecho muchos estudios o sea, para ver cómo esos microorganismos quedan atrapados dentro de esos cristales, dentro de burbujas de líquido. Eh, y bueno, lo interesante de eso no es solo ver este proceso en tiempos, digamos, en, actualmente, sino que esos fueron procesos también que ocurrieron en el pasado, hace millones de años. Y entonces, por ejemplo, se han encontrado microorganismos aislados de estos cristales de sal que tienen millones de años. Increíble. Entonces uno puede pensar en la posibilidad de que esos cristales de sal de alguna forma eh, sirven para preser preservar eh, formas de vida microscópicas. Uh -huh. Y bueno, eso es uno de mis temas de investigación actual, por ejemplo, ver cómo eh, esos, esos cristales de sal podrían preservar la vida, cómo podrían ser esos cristales, eh, cristales de sal en Marte, si podrían existir o no, si podrían proteger eh, a la vida en Marte, claro. vida que pudo haber estado en el pasado, en Marte, porque bueno, pensamos que Marte en el pasado tuvo condiciones más, más óptimas para la vida, uh -huh. entonces si de alguna manera se podrían haber preservado esos microorganismos en cristales de sal o remanentes de, de esas formas de vida. no, uh -huh. Ese es uno de, de los temas. Eh, también que, que desarrollo actualmente, y bueno, eh, continúe por supuesto con el tema de la radiación ultravioleta, como comentaba antes, eh, y bueno, o también otros temas que, que van surgiendo permanentemente, ¿no? porque esto es, es eh, digamos, eh, es bastante, ¿cómo decirlo?, bastante flexible eh, eh, la, las temáticas, porque de repente uno empieza a investigar en un tema y se van abriendo... Eh, nuevas sí. preguntas, ¿no? Entonces a Yo partir lo... de esas nuevas preguntas ¿Cómo? uno va abriendo distintos caminos y, y, y comienza a investigar en, de repente en distintos temas. Ya que mencionaste Marte, ¿sí? Porque cuando uno piensa en búsqueda de vida extraterrestre, ¿sí? Microorganismos en el sistema solar, por ejemplo, bueno, Marte es un candidato eh, obviamente como, como lugar a, a ser investigado, también se pueden pensar en las lunas heladas de Saturno y, y, uh -huh. y de Júpiter como los lugares digamos, más usuales, en los cuales al menos uno que no está en ese tema lee, escucha ¿sí? a ustedes, los especialistas en esta área. En ese contexto, ¿fue una sorpresa el trabajo recientemente publicado sobre Venus y esa probable existencia de fosfina ¿O era algo que lo tenían ahí en mente? Eh, bueno, es bastante difícil de responder esa pregunta porque, bueno, en cuanto a la fosfina en sí misma, sí fue una sorpresa. Eh, digamos, después en cuanto a la posibilidad de que haya vida en Venus, en realidad, bueno, eso es, es bastante cuestionable, porque, digamos, eh, la, la presencia de este gas habría que ver realmente si significa que se debe a la presencia de vida o no claro. en, en Venus. Eh, Digamos, hay, hay diversidad de estudios hechos en Venus que, bueno, todos apuntan a que el lugar más probable para que, puede, digamos, el nicho más probable para que haya vida en Venus es la atmósfera. Desde ese punto de vista, digamos, eh, estaría coincidiendo de alguna forma. Pero eh, el tema es que, bueno, habría que ver realmente si, si esa fosfina es un indicio de vida o no. Eh, porque bueno, podría deberse a, a un proceso no relacionado con la vida. Eh, claro, un proceso abiótico. Digamos. Un proceso que se llama abiótico, exacto, no uh -huh. relacionado con la presencia de vida. Claro. Entonces, bueno, en realidad con, con Venus eh, hubo como, como, yo diría, como distintas épocas en cuanto al interés que hubo sobre Venus. Ajá. Uh -huh. Eh, en los años 60, 70, comenzó a haber interés sobre, sobre estudiar Venus y ver las posibilidades de que haya vida en Venus. Eh, que bueno, fue algo que se prolongó eh, en el tiempo, más o menos hasta los años 80, eh, con la, las ondas Venera, por ejemplo, que, que, uh -huh. que envió a Rusia. Rusia. Eh, y después es como que un poco se, se empezó a perder el interés en, en Venus y de hace un, un par de años atrás es como que ese interés volvió de alguna forma, como que se empezó a estudiar Venus cada vez más de nuevo y se empezó como a reconsiderar como el lugar potencial para buscar vida. Uh -huh. eh, y, y bueno, o sea, desde hace un par de años hacia, hacia, hacia este momento, digamos, empezaron otra vez a, a surgir investigaciones. Y yo creo que esta investigación que se hizo sobre la fosfina tiene que ver también con eso, ¿no? Con claro. reconsiderar a Venus como un planeta potencial. Para, Candidato. Para, exacto. Para cuando, a... cuando sale este, esta novedad en toda la prensa mundial, bueno, te hemos escuchado, eh, y una de las mm, cuestiones que en, en las que más hice hincapié, que me llamaban la atención, era mm, unos comentarios tuyos al respecto de que eh, cuidado, la fosfina aquí en la Tierra, en cuanto a, a que sea un biotrazador, no está comprobado que la fosfina pueda ser, digamos, eh, producida por descomposición de materia orgánica. O sea, que todavía quedan algunos trabajos por hacer para realmente eh, estar seguros de que la fosfina pueda ser creada eh, como proceso, digamos, de vida. Sí, en realidad en, en la Tierra se ha estudiado el proces, proceso de producción de fosfina, que bueno, es, digamos, se cree que hay microorganismos respo responsables de producir este gas. El tema es que, sí, como bien decís, no se ha eh, explorado completamente en profundidad cómo es que eh, los microorganismos producen la fosfina. Uh -huh. Entonces, bueno, se necesitaría saber todavía un poco más, profundizar un poco más en cuáles son los mecanismos ahí, hay evidencias que son de alguna forma, podríamos llamarlo indirectas, de que los microorganismos están produciendo la fosfina en la Tierra. Eh, y eso es porque bueno, se han tomado, por ejemplo, muestras de, de lugares como pantanos, o sea, los lugares donde se ha visto mayor producción de fosfina son lugares donde hay eh, bajas concentraciones de oxígeno, y hay descomposición de materia orgánica, entonces bueno los microorganismos al parecer están ahí, eh, digamos, activamente produciendo este gas, y bueno, se, se tomaron muestras de esos lugares y se midió la producción de gas en, en condiciones del laboratorio, digamos, con sensores, eh, eh, se, hizo, digamos, se hicieron mediciones y se vio que se producía el gas, y también se vio que en esas muestras había microorganismos, pero faltaría saber exactamente cuáles son las rutas, nosotros decimos las rutas bioquímicas, claro. los caminos bioquímicos que hacen que esos microorganismos produzcan uh -huh. la fosfina. Entonces, sí, desde el punto de vista biológico también sería necesario eh, profundizar un poco más. Pero bueno, también he leído en las últimas semanas algunos comentarios de, de, de algunos otros eh, investigadores que dicen que, bueno, tal vez no sería tan improbable tener una producción no biológica, abiótica, de claro. fosfina en Venus, y yo creo que muy pronto van a salir trabajos eh, proponiendo eh, mecanismos de, de producción de fosfina que no son biológicos. Claro. Entonces creo que tenemos que todavía esperar un poco Seguro. para poder sacar conclusiones. Tengo entendido que hay otros lugares del sistema solar en donde justamente existe esta molécula y precisamente originada no por procesos eh, biológicos. ¿Nos puedes contar un poquito al respecto? Sí, bueno, eh, un ejemplo que tenemos de, de producción de fosfina, que no tiene que ver con procesos biológicos, justamente es el que tenemos a partir del de, eh, hallazgo que se hizo de fosfina en Júpiter y Saturno, que fue un hallazgo que se hizo hace varios años atrás, y lo que se vio es que la fosfina se produce en estos planetas debido a las condiciones físicas y químicas que, que los planetas tienen, eh, digamos, por, por esas condiciones ese gas es producido y en ese caso no está vinculado a la presencia de vida. Claro. Entonces, bueno, ese es, ese es un ejemplo que podríamos tomar como producción de fosfina eh, a partir de procesos no biológicos. Sin embargo, bueno, no podríamos eh, extrapolar esos mismos procesos a Venus, porque Venus tiene condiciones muy diferentes a Júpiter y a Saturno, pero bueno, nos da una idea de que eh, los procesos eh, abióticos eh, de producción de fosfina existen y, y serían posibles también en Venus. No a través uh -huh. del mismo mecanismo, quizás otro mecanismo, pero sería otra posibilidad. ¿Y la cantidad de fosfina en Venus? Creo haber leído que se encontraron con que era una cantidad considerable, digamos, y que eso de alguna manera había llamado la atención. O sea, era significativa la cantidad de trazas de fosfina que habían encontrado en este planeta. Sí, eh, con respecto a la cantidad de fosfina que hay en la Tierra, por ejemplo, es, es muchísimo mayor. Eh, pero bueno, sin embargo, otros, otros científicos piensan que bueno, quizás eh, sería... Relativamente esperable poder encontrar esas cantidades, aún por procesos no uh -huh. biológicos. Ah, okay. eh, también, otra cosa que, que se planea hacer, en, que calculo que en el corto plazo, es volver a repetir estas mediciones para realmente verificar que, que esa molécula está ahí, este gas está en, en Venus. Eh, bueno, porque sería bueno por volver a chequear, ¿no? Y, y también habría claro. que chequear que existe el gas en esas concentraciones que que se detectó, en teoría. Se, se planea hacer unas mediciones con bueno otras, otras longitudes de onda, esto es bueno, más, más técnico quizás, uh -huh. eh, otras longitudes de onda diferentes, en el infrarrojo, por ejemplo, eh, se puede también ver esta molécula, eh, entonces, bueno, es eh, como que se planea hacer una medición que difiere de la forma en que se midió eh, previamente. Entonces, bueno, es como una forma de medir independientemente de si, si existe gas en la atmósfera de Venus. En el infrarrojo, mencionaste. Sí. O sea que ahí hay, me imagino, mucha expectativa con lo que pueda ser observado a través del nuevo telescopio espacial James Webb, que va a ser muy sí. sensible en ese rango. Sí, sí, hay, digamos, hay ahora muchos instrumentos que permiten hacer ese tipo de mediciones, así uh -huh. que me imagino que sí, que bueno, eso sería una posibilidad, hacer una medición con ese telescopio. En ese camino de Venus, desde tu punto de vista, ¿cuáles pensás que son los, los próximos trabajos o, o los próximos proyectos a desarrollar, digamos, para tratar de avanzar en, en, en este sentido? Bueno, en cuanto a la detección de vida en Venus, por supuesto, todo esto también hizo que todavía se incrementara más el interés en estudiar Venus, uh -huh. entonces ahora... Eh, por ejemplo, se han generado algunos trabajos eh, proponiendo, bueno, sondas, enviar sondas a Venus, a la atmósfera de Venus, para, bueno, hacer distintos tipos de mediciones, eh, y bueno, ver si puede, se puede detectar vida en Venus. También con respecto al tema particular de la fosfina, eh, bueno, también ver qué mecanismos alternativos podrían producir fosfina que no son biológicos, uh -huh. eh, entonces bueno, eh, eso... Y después otras, otras investigaciones que ya se vienen haciendo, por ejemplo, bueno, ver las limitaciones que podría tener eh, esa, esas posibles formas de vida en, en la atmósfera de Venus, eh, digamos, dado que bueno, es un ambiente extremo también, ¿no? La atmósfera, no es que por no estar en la superficie, estar digamos, lejos de. de de eh, semejante, digamos, semejantes temperaturas es que claro. esas condiciones son eh, digamos no, no extremas son condiciones muy extremas también digamos, con eh, ácido sulfúrico y bueno son condiciones que uno podría considerar adversas pero bueno no tampoco puede descartar la presencia de que haya vida entonces bueno hay, hay muchos estudios digamos apuntando a eso a ver ¿Cuáles serían las limitaciones que pueda haber de que pueda haber vida en la atmósfera? Uh -huh. ¿Crees que nuestra generación sea la que descubra vida más allá de la Tierra? Uy, es una pregunta difícil de responder. Creo que, creo que todavía falta mucho para, para eso. Sí. Y la última. Si tuvieses que pensar en un lugar en donde probablemente podríamos llegar a descubrir vida que puede ser el sistema solar, el nuestro ¿qué lugar sería ese? ¿Cuál es el lugar más potable que vos eh, consideras? Bueno, esto es una, es una impresión puramente personal. Sí, por diría. supuesto, desde ya. Eh, yo creo que Marte es, uh -huh. es uno de los mejores candidatos para detectar vida. No, por, no solo porque las condiciones digamos nos abren la posibilidad de pensar de que puedan haber chances de que haya vida ahí, sino también por, porque se se hicieron muchos estudios sobre Marte, es un lugar que se ha explorado bastante, porque tenemos la posibilidad de viajar ahí, al menos por ahora con sondas, uh -huh. no sabemos si más adelante podrían haber eh, viajes tripulados, eh, porque bueno, también se planea este, en algún momento... Eh, hacer una misión donde se puedan retornar muestras claro. eh, a la Tierra. Y si bien con el caso de Venus podríamos tener chances similares, digamos, respecto a la, que también es un lugar relativamente cercano. Eh, bueno, yo creo que desde el punto de vista biológico, yo creo que Marte tiene más chances de ser un posible lugar para que exista vida, más que otros. Uh -huh. Genial. Sí. Bueno, Jimena, que continúen tus éxitos, que por cierto son muchos ya, y muchísimas gracias por tu tiempo, muy generoso bueno, de tu parte. Muchas gracias. Cuídate y que hasta sigas pronto. bien. Hasta pronto. Gracias, igualmente. Chao, Chao hasta pronto.